saludos cordiales eh, día 18 del confinamiento eh, os está hablando luis en directo desde madrid estamos también aquí con todos los invitados que están hoy en la sala de zoom que han entrado antes de las 21 horas de madrid a las 21 cerramos la puerta porque empieza la reunión luego al final del vídeo las vuelvo a abrir vale, para que entréis hay que queráis eh, hoy sí que os voy a hablar de dónde se pueden guardar eh, los ahorros en estos tiempos y también mmm, Luego va a hablar Don Alberto sobre unas modificaciones legales que por lo visto han habido hoy. Eh, os recuerdo que aquí cada uno da su opinión personal, tanto los invitados como la mía propia, que siempre, siempre emitimos en directo. Por lo tanto, si veis esto luego y no estáis suscritos, suscribiros con campanita. Y si queréis participar en la reunión que hacemos todos los días también antes del vivo, pues debajo también tenéis el enlace a Zoom y también las 24 horas en Telegram. Vale mira hoy en telegram precisamente he visto un mensaje de rosana benavente os lo voy a leer brevemente es corto dice hola me gustaría saber si alguien conoce una forma de envío de dinero a nicaragua porque todos los locutorios están cerrados mi familiar no tiene número de cuenta si conocen otra forma de realizar el envío o una app confiable se lo agradecería rosana benavente pues rosana yo sí que te puedo decir cómo podrías mandar el dinero a nicaragua con muy poco coste a lo mejor hablaríamos de 20 céntimos de coste independientemente de la calidad cantidad también tenemos el caso de jorge valencia que, que es muy habitual aquí y muchas veces tiene un problema porque él tiene una cuenta bancaria aquí en españa y cuando le caduca le caduca su tarjeta roja le, le bloquean la cuenta a jorge como a muchos otros y luego hasta que la consigue renovar como el, el estado lleva otras citas o sea lleva otro tiempo de citas no, no se la renuevan justo a los seis meses pero el banco siempre a los seis meses nos comenta le bloquea la cuenta pues también para él le puede servir y, y, y también para cuando uno tiene yo qué sé que tiene una multa de tráfico y también te van a la cuenta y te lo quitan por no hablar de todos los que tenéis problemas con el con abrir la cuenta que si no tiene usted nie que si no tiene usted tie que si con el pasaporte no le abro la cuenta que si le cobro comisiones pues vamos al grano mira ¿Qué es una moneda? Pues ya sabemos lo que es una moneda, ¿no? El, el, el, el euro, el dólar, el bolívar, el no sé qué, eso. ¿Qué ocurre con las monedas? Pues que hace ya bastantes años abandonaron lo que se llama el patrón oro. ¿Qué era el patrón oro? Que tú tenías, tú imprimías los dólares, pero siempre tenías que tener una cantidad de oro detrás que respaldaba esos dólares. O los euros, una cantidad de, de oro detrás que respaldaba los euros el patrón oro se, se abandonó ya hace muchísimos años en el 70 y entonces qué ha pasado que en la actualidad los, los estados están imprimiendo dinero como papelitos eso lo sabe muy bien venezuela lo sabe muy bien argentina y ahora después de esta movida con el bicho lo vamos a empezar a saber lo, también los que trabajamos con euros y con dólares entonces por aquí yo os aviso un poquito es creo que una vergüenza ganar 50 euros cuesta mucho esfuerzo por poner una cantidad, a mí me cuesta esfuerzo ganar 50 euros, a vosotros también, pero al Estado da un, da un botón, una imprenta, e imprimen 50 euros, 50 y lo que haya que imprimir. ¿Qué pasa? Que eso consigue que al final todos los precios vayan subiendo, van subiendo, van subiendo. Insisto, Argentina y Venezuela lo saben perfectamente. Entonces, eh, supongo que habréis habla, oído hablar de las criptomonedas. ¿Vale? Pues las criptomonedas son una evolución del dinero. Igual que hay muchas monedas físicas, dólar, euro, peso argentino, bolívar, en los soles de Perú, lo que sea, ¿no? Hay muchas monedas físicas, también hay muchas criptomonedas. ¿Qué ocurre? No todas las criptomonedas son iguales, igual que no todas las monedas físicas son iguales. No es lo mismo, a lo mejor, un, la moneda que tiene en Venezuela que el dólar. No es lo mismo, ¿vale? Eh, con las criptomonedas pasa lo mismo. Hay unas criptomonedas que, cuidado, que nadie sabe quién es su padre o quién es su madre y también hay otra muy seria la genuina la auténtica que es el bitcoin vale yo digo yo personalmente mis ahorros de cada 5 euros que tengo uno lo tengo en bitcoin ya está no meto los 5 porque tampoco sé el futuro pero de cada 5 euros uno lo tengo en bitcoin y a día de hoy creo que es el que está más seguro a día de hoy a veces quiero meter más pero me calmo un poco y ahora quiero responder a mirta Mirta el otro día eh, es quien me pidió hablar un poco de esto yo debajo de todos los vídeos os pongo que si queréis me hagáis una donación yo todo esto lo hago sin ánimo de lucro mm, donaciones no he recibido ninguna creo que una vez alguien me mandó 10 euros o 10 dólares y alguien en los superchats me ha mandado algo pero vamos mm, Básico básico, pero yo en todos los vídeos siempre os pongo debajo, es que hay pequeñito. Si queréis hacer donaciones, mandarlo por PayPal o os pongo una dirección de Bitcoin. Una cadena. Mirta el otro día me dijo, aunque está ahí en la cocina, me dijo que eh, se creía que eso era un enlace. Eso no es un enlace. Eso es una cadena. Eh, es como el, eh, una cuenta corriente, como un número de cuenta corriente entonces volviendo al tema de rosana rosana si tú tuvieras una fracción de bitcoin o lo que fuera tú tienes un monedero de bitcoin que hay vamos, múltiples y lo puedes tener en el móvil si quieres y tu persona en nicaragua tiene otro monedero de bitcoin tenéis que tener monedero los bitcoins se guardan en un monedero pues se lo mandas y ya está y le llega en el momento independientemente de la cantidad le puedes eh, enviar el equivalente a un euro o a un dólar hasta hasta cantidades astronómicas y directamente y el coste de esa transacción pueden ser céntimos es el resumen y, y luego está el tema de cuánto vale cuánto vale esta moneda mm, lo bueno que tiene el bitcoin es que no se puede imprimir no hay un estado detrás que cuando necesita dinero lo imprime porque ahora claro con esto del bicho es muy fácil vamos a dar dinero vamos a dar dinero claro y no sé si os habéis preguntado ese dinero de dónde va a salir pues ese dinero lo vamos a pagar todos ¿Cómo lo vamos a pagar porque lo van a imprimir entonces qué pasa cuando imprimen muchos dólares o muchos euros pues va a pasar como cuando imprimieron muchos pesos argentinos que al final la barra de pan te puede llegar a valer 100 euros estoy exagerando un poco pero seguro que argentina y venezuela no piensan que exagero tanto porque imprimen imprimen imprimen Claro, entonces vale ¿qué pasa la diferencia con el bitcoin el bitcoin no se puede imprimir el bitcoin es un, es un algoritmo es transparente hay 22 millones máximos de bitcoin se están minando se han sacado ya 18 millones queda la diferencia hasta los 22 y no va a haber ni uno más le guste o no le guste a un estado o a quien sea van a haber 22 millones de bitcoin ni uno más en el planeta ya está por lo tanto el bitcoin cada vez va a valer menos y las monedas de papel cada vez van a valer o sea, al revés el bitcoin cada vez va a valer más y las monedas de papel cada vez van a valer menos entonces yo lo habría enviado así y, y poco más poco más ahora luego si me queréis preguntar algo me lo preguntáis ahora voy a dar paso a don alberto para que nos dé su exposición vamos a cambiar ahora el tema vale y luego si me queréis preguntar eh, queréis podéis preguntar a don alberto aprovechar que es gratis que cuando está aquí en el canal es gratis que luego puede ser caro eso yo ya no lo sé ni entro y le podéis preguntar luego alguna duda o también a mí del tema de la moneda y luego iniciamos el debate también de lo que queráis vale pues venga don alberto te inicio el audio vale buenas tardes buenas tardes eh. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, os deseo una feliz tarde, bueno, ya tarde noche, y que con ánimo se superen las cosas. Me veréis hoy con una gorra de Ferrari, primero, porque el presidente de Ferrari creo que ha donado 60 millones para temas de, de luchar contra el, el COVID-19. Y bueno, pues, eh, para eso llevo la gorra puesta hoy. Bueno, eh, brillante expre, eh, explicación de Bitcoins de, de Don Luis, y la verdad es que yo reconozco a Luis desde hace tiempo y maneja muy bien todo este tema de, de las criptomonedas. He tratado, he tratado de sintetizarlo mucho. Si les interesa sí, luego, sí. yo traeré a alguna experta en este tema que os lo va a explicar mejor. De hecho, en el canal de Prisline tenéis cuatro canales recomendados. Pues uno es el de Tech con Catalina, que es de Argentina, sabe mucho. Y otro es el de, el de David, que también sabe mucho, que es de Venezuela. Os recomiendo esos canales si queréis profundizar. Yo os he querido dar un, una pincelada. Le dejo, don Alberto, perdón. Yo, nada, yo recuerdo hace como cuatro o cinco años que me hablaste de los bitcoins con mi otro tocayo, Alberto. ¿Te <ríe> no acuerdas es, cuando aquello, un bitcoin, sí. valía 30 euros? Me acuerdo de aquella comida sí, ¿no? y a día vale, de hoy sí. un bitcoin está, creo que, unos 6.000 euros. Sí, mm, sí, sí. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, es sí, sí, verdad, sí. no me acordaba yo. Sí, sí, sí, sí. Ahora Realmente, también te pues digo, en, en, ese, en esa época, o sea, de 30 euros que valía un Bitcoin, ¿cuántos años habrán pasado de eso? Pues 5 o 6. 5 o 6 años. De, de esos 5 o 6 años que cuando aquello valía el Bitcoin 30, 34 euros, ahora están unos 6.000, 6.500 euros. Pues fijaros en el cambio que ha dado. Pero una cosa, no ha sido un cambio lineal. De los 30 euros hasta los 6.500 de hoy, ha llegado a valer 19.000, 20.000 euros ha bajado o sea va haciendo como una gráfica así que eso no es una eso es lo que asusta a mucha gente no es una una cosa lineal pero fijaros de 30 euros a 6.500 ¿Vale? pero vamos yo no lo digo para que os hagáis rico yo lo estoy diciendo no, sobre es todo para que guardéis no todo vuestro dinero pero una par pequeña parte sí o para atrás. Bueno, no me enrollo, dejo a Don Alberto, venga. Bueno, a ver, y, y, y, y nada, un apunte más: que lo que estabas hablando de fabricar papeles, eso se llama hiperinflacionar hiper en origen la moneda, con lo cual las exportaciones se anulan y se ahogan los propios países en su propio lazo. es así. Bueno, eh, yo deciros que hoy se ha dictado un Real Decreto, que es el Real Decreto 11-20 de 31 de marzo. Este Real Decreto contiene 46 artículos, eh, son de un estudio pormenorizado. No os quiero aburrir eh, con esto porque es muy largo y tedioso, ¿vale? Pero simplemente unas pinceladas. Y es que todos aquellos que tengan eh, hipoteca, eh, contrato de alquiler, eh, trabajen, digamos, al servicio de doméstico, etc., pues tienen una suspensión del pago de la renta, una suspensión del pago de la hipoteca, una suspensión del pago de los suministros y gas, eh, energía, gas, eh, calefacción, agua, etc. Entonces, una suspensión para que luego se pueda reactivar cuando se levante el estado de alarma y muy importante, que es lo que yo os quiero decir, es que para estar dentro de esta suspensión tenéis el plazo de un mes desde mañana que entra en vigor, vale, para hablar con el propietario, el arrendador, etcétera. Ya os digo que bueno hay que cumplir unos requisitos que sea un, un sujeto pasivo con unas condiciones de liquidez vulnerables, vale, y eh, hay que cumplir unos requisitos de, de solvencia, quiero decir. Y bueno, pues eh, una de las cosas que ayer se me olvidó de comentaros es importante que lo sepáis. Pero yo no sé si algunos que trabajan en una empresa de trabajo temporal, pero es muy es muy normal yo, sube, yo fui director de recursos humanos de una empresa de trabajo temporal que se, que se bueno, que ahora se llama adeco pero antes se llamaba alta gestión entonces buena eh, buena empresa por cierto adeco nos manda un sí. montón de ofertas siempre aquí a, a PRIXLINE don alberto Sí, yo fui sí, sí. responsable de recursos humanos y bueno pues eh, deciros que cuando una organización eh, contrata los servicios de una ett una empresa de trabajo temporal y la organización tramita un expediente de regulación de, de, de empleo temporal. La, el empleado de trabajo temporal de la ETT tendrá que acogerse al ERTE ¿eh? que organice y que tramite su empresa de trabajo temporal, no la empresa usuaria. ¿vale? Es importante que lo sepáis porque eh, esto depende de la empresa que está contratada, no subcontratada. ¿De acuerdo? pues es importante, porque lo sepáis. Y nada, deciros que pues, me, me hagáis preguntas, que prefiero que me hagáis preguntas vosotros de cosas que no entendáis o cosas que os preocupen, básicamente, para que yo os lo pueda responder, ¿vale? Para, para eso estamos, ¿verdad, don Alberto? Para eso venimos claro. aquí todos los días de forma altruista, que lo hacemos, prilines. Claro. Que todavía no viene alguno todavía claro. exigiendo. No, no, no. Yo de forma altruista. Aquí estamos todos. Eh, eh, bueno, sí. aquí en el canal estamos altruistamente ¿verdad, Alberto? Luego ya cada uno, pero no ya cuando se levante el estado de alarma ya veremos. Pero vamos que mejor que yo venir aquí a soltarnos un rollo de un. Sí, que decreto, pregunte la gente. Ferri. Es lo mismo. Que yo he querido lo a ver, que quieran. Claro. Lo que os he dicho de Víctor He tratado de hacer un súper resumen, pero más que nada porque me lo habéis pedido y quiero. Oye, que sí, no os sí, he dicho. Bien. Por cierto, sí, ponerle un like si os está gustando. Sí, si si os gustan los vídeos, ponedle un like por fin. Y si lo veis luego, suscribiros con campanita, como os digo. Y también poned un like y ponedme en los comentarios todas las dudas que tengáis. Tanto para Don Alberto como para mí, como para cualquier invitado. Que luego voy viendo que los que van saliendo de invitados van preguntando en Telegram. Ayer, por cierto, las chicas de ayer de, de Canadá te están buscando en Telegram, si ves este vídeo. vale Alguien que, que quería hablar contigo. Que vamos, que os vais haciendo famosos, os quiero decir que cualquiera bien. que quiera intervenir que le, si la intervención va a ser un poquito más que levante la mano y si es algo corto pues que abra el que abra el audio y lo diga y ya está directamente si es corto abre el vídeo y lo dice y si no levanta la mano vale eh, tengo levantada la mano la de Marina venga Marina sí, don, te, don, toca, te toca venga pero os pido brevedad también a todos el, vale eh. Eh. venga dinos sí, Marina pero... Hay una, una persona en Telegram está aprobada porque creo que llegó el 15 de marzo a España. Sí, pero escúchame, vamos a hablar un poco del tema problema. que estamos hablando. Hoy estamos hablando del tema de la, de la moneda, de dónde guardar los ahorros y de las dudas jurídicas que tengáis de para don Alberto. ¿Vale? Para lo de Telegram ya están en Telegram. Está os, pido, saber, sí. os, os pido a todos, Prilines eh, eh, los que no estéis en telegram en telegram estamos las 24 horas tratando de ayudaros de forma gratis todo esto lo hacemos altruistamente, vale porque nos gusta hacerlo entonces debajo del enlace de este vídeo y de todos tenéis eh, el enlace para entrar en telegram podéis entrar gratuitamente y directamente y luego eso sí portaros ahí bien porque hay más de 3000 personas y el 99,9 lo hace muy bien de vez en cuando a alguno hay que echarle claro Vale, venga, pero ¿qué le pasa, Marina? A ver, si es algo que tiene que ver, dinoslo. Lo que pasa es que quería preguntar ella si tener una subvención por parte del gobierno mientras esto se. porque lógicamente ella venía con una oferta de trabajo y le dijeron que ahora tiene que esperar. Entonces, ah, no o sea que la pregunta, pregunta es para don Alberto, si vale, puede vale, tener vale. Una subvención. vale. Muy bien, pues dime qué pregunta es, por favor. Repítele la pregunta, Marina, por fin. Sí. Eh, Miren, esta qué. persona me dice que llegaron al 15, el 15 de marzo. Ay, traía ¿Qué, una qué? de trabajo, pero ahorita problema, pues lógicamente le dijeron que tiene que esperar, pero llegó con toda su familia. Entonces, ella lo que quiere es saber si en algún eh, lugar le pueden dar una subvención para poder seguir manteniendo mientras se termina esta crisis. Bueno, eh, primero eh, tenemos que ver si esa persona que ha llegado aquí está, digamos... Eh, regularizada 2 si tiene una tarjeta o un IE disponible tres si tiene un contrato de, tra de empleo de trabajo cuatro que re eh, que cumpla los requisitos de las subvenciones y que sea eh, que tenga digamos que haya sido despedido que esté de baja o esté en un erte si no cumple esos requisitos y no cobra por debajo del índice no cobra por debajo de tres veces el índice público de rentas de efectos múltiples entonces no tendrá acceso a ninguna subvención Tendría que ir a las, a donde le decimos en Telegram que hay muchas, pues Cruz Roja, Caritas, el Padre Ángel, bueno, y muchos más que, les, que están ayudando a las personas. Que Mira, para ¿Vale? esto, Ajá. todos para los, los, los, los requisitos, Marina, los requisitos están eh, establecidos en el Real Decreto 11-20, 31 de marzo, es decir, de hoy. Eh, darle un vistazo, os va a, a los cinco minutos estáis aburridos, ya os lo digo, y, pues preguntármelo a mí y os lo digo, ¿vale? Gratuitamente, o sea, de forma altruista. Venga, a no. ver, Susana, venga. Te toca. Que levantado la... Ahora voy a invitando a todos los que habéis levantado la mano. Venga, Susana. Sí. Pregunta. Ver, hola, buenas noches, don Alberto. Susana, ¿qué pasa? Muy brevedad, brevedad, os a todos, favor? en pregunta y Muy en bien. respuesta, ¿vale? Venga. ¿Tiene frío o no? Bueno, brevedad, sí, la verdad brevedad, es que sí hace frío. Brevedad. Ti, Mira, mira, don Alberto, la mantita <ríe> aquí está <en> a gusto. Estamos <ríe> de ¿verdad? confinamiento, pero por lo menos está a gusto, ¿no? Yo conozco dónde tú vives y ahí hace frío. Sí, estoy muy cerquita de ti, estoy en salón. Bueno, Raviso, Prilines estoy... luego os dejo abierto el salón. Ahora bueno, me venga, pregunta que sana, estamos también. en directo. Bueno, Luis, en vivo. Tranqui, venga. Luis, estamos en vivo, pero tiene que ser un trato cordial. Si no, esto sí, es una esperanza sí, todo, ¿eh? Venga, venga. Por favor, por favor. Venga, venga, venga, venga. A ver Decirte que tengo dos preguntas, don Alberto. Para las personas que están pagando un alquiler, una hipoteca, por ejemplo, he dicho que a partir de mañana se habría un plazo para poder. Un decreto que ha salido nuevo en caso de que estén justos, que sean autónomos y que no puedan a lo mejor hacerse cargo de la hipoteca que les venga mal o el alquiler, hay algún decreto has dicho que ha salido? Sí, el real decreto es el, eh, el 11/20 de 31 de marzo, es decir el día de hoy, que entra en vigor mañana día 2 de abril. De, eh, no mañana, mañana que es? 30, mañana, hoy es uno, mañana 2 no, de mañana. abril entra en vigor y entonces tienes la, el término de un mes para solicitar eh, Digamos la, la moratoria si es una hipoteca la suspensión del contrato si es un alquiler de un contrato de alquiler vale y siempre y cuando pues eh, la solvencia del sujeto pasivo cumpla los requisitos establecidos en el real decreto de acuerdo otra cosa importante los contratos que mmm, se hayan celebrado vale, eh, anteriormente a la declaración del estado de alarma y venzan dentro del estado de alarma se prorrogan seis meses por el mismo precio. Ajá. Oye, vale, ve, ve, venga, siguiente pregunta, perfecto o, o algo más. Sí, tenía, tenía dos, tenía dos. Venga, pues Voy díla. por la segunda. Dí, eh, a dos. ver, decirte un autónomo, por ejemplo, eh, que quite de pagar a autónomos porque le venga mal, porque ahora mismo muchos autónomos que yo conozco, pues han cerrado su pequeña empresa. Eh, ¿qué, pueden, ¿Qué aconsejas tú? Haber, piensas que va a haber ayudas, no va a haber ayudas? No, no es que Sinceramente, pienses. Sinceramente. Bueno, eh, independientemente de que las medidas que se hayan establecido, pues a gran parte de los autónomos no les gusta y los entiendo perfectamente. Ayudas hay a través del Instituto Crédito Oficial al 0% de interés y hay unas ayudas también a la, a la persona, esto para autónomos, pero también para la persona física de 900 euros al mes más una cantidad para gastos en suministros. También deciros que no os van a cortar el suministro de, de energía, ¿vale? Es decir, Tram, que los autónomos estos que tú me dices que, que les, re, les recomiendo es que tramitan la o tramiten perdón la subvención al ministerio correspondiente que es el ministerio de Trabajo y asuntos sociales es que dicen que hay ayudas otros días leo por ahí que no las hay en realidad no se sabe si las hay o no las hay lo que no es que hay es que, hay que, que, hay que perdona, perdona un vez. momento eh, Susana y Alberto es que este gobierno me gusta decir el nombre social comunista una cosa es el marketing que hacen las televisiones y otra cosa es la realidad que luego se traducen las leyes que Don Alberto las estudia y luego no es tan, tan bonito como nos lo pintan Perdón, no ya, ya, ya Don Alberto. <risas> ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo. Que una veces dicen que hay una ayuda de 3.200, han dicho. No, no, ayer, salen en la tele. Hoy, como he, que, hoy he, yo... he leído que ya de repente no la hay. Claro, claro. Luego Ay. los abogados ven la realidad y, y resulta que lo que te han dicho, a vos muy plantillo, es todo un cuento adornado, vamos, que. Lo que no, pasa es que no, no nos, saben, nos damos por... cuenta susana y, y PRIXLINERS eh, no nos damos cuenta y es verdad yo no yo no quiero decir yo tengo un debate bastante agrio con un profesor mío que es un, es un destacado líder socialista y es que mienten es que mienten por toda la boca entonces no puedes decir una serie de cosas y luego dictar un real decreto contrario estamos en una situación extraordinaria y lo que necesitamos es nobleza punto efectivamente y claridad porque anda mucha gente angustiada con esta situación porque no saben si va a haber ayudas si no va a haber entonces la gente realmente está sufriendo bueno escucha paso otra pregunta luego puedes volver a preguntar la mano levantar la mano si quieres vale Susana Pero, no yo de, te... de, momento, de momento no vale venga a ver que eh, Marina te invito venga Marina Luis concepto, moneda que era que íbamos pues después a, a este yo quería comentarte que cuando vi en mi país que mi moneda estaba a perder valor sinceramente lo único que pude hacer fue cambiarlo a dólares pues mira marina ya había eh, perdido bastante entonces vale escúchame no eh, dólares. a ver mira yo os lo estoy diciendo no para que lo hagáis ahora mismo has hecho bien marina si tu moneda ha empezado a ver todos los que vuestras monedas está perdiendo valor y no conocéis lo que es el bitcoin a día de hoy hacéis bien en pasarlo a dólares no me parece mal. Mejor está el dinero en dólares que no en pesos argentinos, por poner un ejemplo. O en, o en bolívares venezolanos, es la última moneda que había allí, ¿no? Que me, Corregirme si lo digo mal. Bueno, haces bien en pasarlo a dólar, pero a medio y largo plazo yo no lo dejaría todo ni en dólares ni en euros. Ese es el mensaje que os quiero dar y os lo estoy dando con antelación y con tranquilidad yo de vosotros empezaría a estudiar un poco lo que es el bitcoin que no es tan complicado ¿eh? y, y os permite mandar el dinero de un sitio a otro y ser vosotros los custodios de vuestro dinero que si te caduca el nie, te caduca el no sé qué el dinero sigue sigue estando en tu poder y encima no está perdiendo valor porque insisto hay 22 millones de bitcoin punto es un algoritmo matemático y hay unos mineros que lo están desencriptando llevan desencriptado 18 millones y quedan hasta los 22 y no va a venir uno más y luego esos 22 millones nos los repartimos en el planeta y por eso cada vez va a valer más porque no puede haber ningún estado detrás imprimiendo imprimiendo la moneda cosa que sí han hecho con todas vuestras monedas y cosa que ahora van a hacer con el euro y con el dólar entonces no es una cosa para hacerla inmediatamente Marina has hecho bien en pasarlo a dólares para protegerte ahora pero mi consejo es que de cada cinco dólares que tengas ahorrados uno tranquilamente lo pasas a Bitcoin y a lo mejor dentro de 10 años te acuerdas de, Ahora, de te acuerdas de lo que te dije y, y seguramente ese dólar que has pasado a Bitcoin es el que te va a mantener luego porque valdrá ese dólar mucho más que los otros cuatro juntos. Dime Marina. El Bitcoin, Entonces comentaba comentabas cada Bitcoin está seis mil euros. En este momento está a 6.000, sí, 6.500. Es que no lo tengo aquí, pero sí, por ahí anda, 6.000, 6.500. Me estaban diciendo en el chat que, que en Argentina vale todavía mucho más. O sea, eh, si yo no lo digo que lo hagáis para especular, que también hay quien especula y juega como en la bolsa, ¿no? Yo lo digo para guardar los ahorros. De hecho, yo te, os digo una cosa: yo tengo, por ejemplo, unos bitcoins, o lo que sea, no vamos a hablar de cifras, y yo tengo una tarjetita. Que cuando pago en una en, me compro un café, esa tarjetita lo saca un cachito de muy pequeñito de Bitcoin, lo transforma a euro y el, el de la cafetería yo le pago con una Mastercard normal que va directo a, me lo cojo de, de un cachito de Bitcoin y no dependo de ningún banco. Ya lo explicaré mejor más en profundidad. Luis, solo quiero daros la idea. Venga. Y no, Luis, una cosa importante. Dila pues que también está es opaco a las cuestiones fiscales claro claro muy buena observación no te lo controles. Lo, lo he dicho muy rápido en la exposición eh, no solo para por ejemplo uno que le han puesto una multa de tráfico y te vienen al banco y te bloquean la cuenta tu cuenta de bitcoin no te la van a poder bloquear nunca porque es tuya y la tienes tú Venga, más preguntas. Que no me pongo muy. Es que hoy he tenido prilines, hoy he tenido un mal día. Perdonadme. Nadie, nadie es perfecto. Y lo bueno, no voy a contar mi vida, pero bueno, estoy bien. Bueno, estamos bien. Más cositas. A ver, perdona. Venga, más cositas. Eh, Hay si manos le... levantadas, venga. Sí, Gabriel, Gabriel me ha hecho una pregunta. Venga, Gabriel, antes. Gabriel, Gabriel, espera, ha dicho... que... haz la pregunta. Gabriel, pues sí. para que se entere ya todo el mundo. Sí, Alberto. Por... Me oye, sí, la Alberto. Le... La, la, la, la, la, la he la leído. Le... Le... Ah, vale, perfecto. Era eso. Una va. El, el ERTE, el expediente de la relación de sí. trabajo. Eh, establece una duración que el empresario, evidentemente, lo ha ligado a la duración del estado de alarma. Ah, vale, de acuerdo. O sea, mientras dure el estado de alarma, que es lo que es un mes, ¿no? En cuanto llegue el 12 de abril, creo que era, o no sé, aproximadamente. Un segundo, pero un segundo. Pero... Recordamos a la audiencia ah. que Gabriel trabajaba en Cabify, y en Uber, y, y con, esta, con este tema le han despedido. Sí, ya no, ah, puedo, no Más que nada, para que para la que que audiencia que nos... te conozca. Gabriel es de España, es de español sí. y vive en Madrid. Seguís, seguís, sí. podéis seguir, seguir. Sí, lo, lo que me estaba contando, Alberto, simplemente le iba a preguntar: que ¿puede ser que la empresa, eh, una vez llegado el este, el, la finalización del estado de alarma y, y siga eh, teniendo de activo el, el ERTE, o tiene la obligación el empresario. De, o una de dos, o te indemniza porque no te eh, vuelve a contratar, o te vuelve a readmitir y no le queda más remedio. No, vamos a ver, el, está, el, el empresario eh, tramita ante la autoridad laboral un expediente de, de regulación de empleo con carácter temporal durante una determinada duración que establece a priori el empleador. Eh, una vez que se termina ese, digamos, tiempo, eh, según el Real Decreto 436, te tienes que reincorporar a la organización porque el despido que sí se puede hacer sería de carácter improcedente. Perfecto. Venga, Mirta, te toca que has levantado la mano. A todos los que habéis levantado la mano os voy invitando, ¿vale? Emily Hernández. Emily. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa Cuéntame, eh, a ver qué. Don, don alberto lo que pasa es que yo tengo eh, te habla desde colombia yo tengo mi nacionalidad española y tenía un viaje para el 16 de marzo estaba haciendo el proceso para eh, sacar mi dni y homologar mis estudios de educación superior en españa pero eh, me da un poco de miedo cuánto tiempo tengo de los documentos en vigor para poder realizar el proceso una vez eh, se quite el estado de alarma pues el proceso el, el... El término de los plazos, tienes ahora los mismos que tenías al principio porque los procedimientos en materia administrativa están suspendidos, están congelados. Es decir, que pues los documentos tienen fecha, el sello que tienen es del 4 de marzo, o sea, del 4 de marzo hasta la fecha de que establecieron el estado de alarma, ahí hay un tiempo en vigor más mm. hasta que lo activen, ¿cierto? Cuando se active, cuando se alce el estado alce, de perdón. alarma, o se enerve el mismo, ¿vale? Entonces empezarán los plazos a correr. ¿Por qué? Porque los plazos administrativos, mientras dure el plazo de alarma, quedan suspendidos. Una vez que se enerve el plazo, pues luego entonces se empezarán a correr otra vez los mismos de plazos, en su caso de prescripción o de caducidad. Venga, perfecto. Leto, li, i, i, mirta. Te acabo de iniciar el audio. Venga, Mirta. Ok. Ok, son tres preguntas para, para el doctor. Este, si no existe contrato de arrendamiento, porque es la mayor cantidad de casos, ¿no? Que no exista contrato, ¿Qué, ¿cómo se procede? ¿Dónde se solicita este, o sea, formar parte de este procedimiento? ¿Y cómo se demuestra la solvencia del deudor? Si no hay contrato de arrendamiento. Mirta, sí. me dices que no hay sí. contrato de arrendamiento. Okay. Un, un, inciso solo, un inciso rápido a los dos. El contrato de arrendamiento siempre está. Lo que debe decir que debe decir Mirta, que es un contrato verbal. Claro. Es válido en okay. derecho español. Porque alquilan okay. una habitación, es un contrato. Lo que pasa es que será verbal, a lo mejor. Pero hay un a contrato. Ver, sí, precisamente es lo que quería aclarar, Mirta. Eh, el Código Civil establece que los contratos pueden ser escritos o verbales. ¿De acuerdo? Eh, una vez que se perfeccionan estos a través de su elevación a público en materia notarial o se eh, hacen de carácter privado entre por ejemplo tú o yo pero el contrato es válido verbalmente y cómo se También. puede esto acreditar porque luego esto está muy bien dicho y queda muy bien y sabes qué bien qué bien pero luego tú imagínate que hay un hay un pleito bueno, pues en la pieza probatoria tendrás que acreditar la evidencia de que tú estás en esa casa a través de los recibos de la luz, del teléfono, etcétera, etcétera. Pero el contrato es válido de forma verbal. cualquier Mirta, cualquier prueba válida en derecho, te dirá la jurisprudencia. Correcto. verdad, don Alberto. Cualquier. Y o sea, lo es lo bueno te... guardar los recibos, lo. Efectivamente, sí. para hacer valer ese contrato verbal, que efectivamente es fácil es decirlo, más difícil muchas veces demostrarlo, pero se puede claro. demostrar. Para eso. Y si hay conflicto, más todavía. Y la otra pregunta es para ti, Luis. Este, ¿Me repites el nombre del chico que nos está sugiriendo de Bitcoin venezolano? No David, sé si a David bataglia Nunca digo bien su apellido y me lo quería haber apuntado para este vídeo y no me lo ha apuntado. Se llama David Bataglia o Badaglia, uh -huh. y, y la otra es Tech con Catalina. Eh, lo busquéis en YouTube, tiene muy buenos canales de YouTube que hablan de, de, de los Bitcoin y criptomonedas en general. Pero no confundáis lo que es un Bitcoin con cualquier otra criptomoneda que pueden haber mil criptomonedas. Igual que no es lo mismo un dólar que un peso argentino. Vale, la genuina es el Bitcoin que es transparente. El, el, el paper que se dice es transparente, cualquier informático lo puede lo han analizado ya, vamos, lleva 11 años, así que desde que se lanzó, entonces no es manipulable, que luego ha habido mucho listo que ha cogido ese paper y ha creado otra criptomoneda, ¿verdad? la ha llamado la criptomoneda, yo qué sé, y ya esa puede tener trampas, ¿vale? Cuidado. Tienen que ser Bitcoin siempre. Estos dos canales en el canal de YouTube de Prisline los tenéis como canales recomendados. Tech con Catalina y el de David Bataglia. ¿Vale? Están ahí como recomendados. Yo no tengo nada que ver con ellos, por cierto, ¿eh? pero yo he aprendido mucho gracias a ellos. Y a Catalina, un día la voy a... a si os interesa el tema, un día la, la invito aquí, ¿vale? Como está invitado Don Alberto, para que os hable de, del tema más en profundidad. Más preguntas, venga. ¿Algo más, Mirta, tenías tú? No, este es tres. Venga, Muchas vale. Gracias. Perfecto, bueno, pues venga, Patricia, te toca. Te acabo de iniciar el audio, Patricia. Patricia, ay, ay, ay, este ratón. Milton, pues te toca, venga, Milton. Luis, eh, una pregunta. Digamos, si yo tengo ay, cierta cantidad de Bitcoin y algún día yo los quiero retirar del todo, en, eso lo puedo cambiar en una entidad bancaria o en, o en un punto específico, o donde sería la transferencia para convertirlo en moneda física muy buena pregunta milton muy buena pregunta muy buena pregunta en los bitcoins siempre hay dos tipos digamos de tenedores en general los holder que yo podría ser un holder que quiere decir un holder que compra los bitcoins para guardarlos para ahorrar y luego hay un poco los especuladores que lo compran para venderlo y, y comprarlo como barato y venderlo caro y volverlo a comprar vamos como el que está en bolsa vale el holder no el holder lo suele comprar para ahorrar pero claro algún día lo va a gastar y efectivamente la pregunta es muy buena. Para eso existen lo que se llaman los exchanges. Mi inglés no es muy bueno, ¿eh? Corregirme, pero los exchanges se llaman. Y hay muchos, ¿vale? Y entonces ahí es donde tú compras y vendes los bitcoins o los cambias a otro tipo de moneda, ¿vale? Entonces yo ahora no os voy a recomendar ninguno en concreto porque esto yo no estoy haciendo aquí publicidad de nadie, os estoy dando la idea, ¿vale? Porque mi idea valga la redundancia es ayudaros a todos vosotros a lo que pueda ser como se ha ayudado al tema del papeleo pues ahora a pasar la crisis igual que otro día hablamos que ya lo hemos hablado en el vídeo pasado de cómo trabajar eh, cómo ganar dinero en estos tiempos de crisis eh, eh, o cómo sobrevivir a un confinamiento las rutinas todo eso los tenéis en los vídeos pasados milton volviendo a tu pregunta hay muchos sitios pero una vez más hay que mirar que sean fiables que te cambian en tiempo real el bitcoin o el cachito de Bitcoin, porque claro, si ahora un bitcoin vale mil euros, no es necesariamente comprar un bitcoin, se pueden comprar centésimas de bitcoin, milésimas de bitcoin, pues lo mismo va a venderlos. Vale, entonces hay muchos exchanges que tú cambias, el, el te lo mandan directamente al banco, o, como últimamente, se han, están haciendo una buena cosa que son como unas tarjetas virtuales que tú puedes ir gastando, como os he dicho, el ejemplo del café: yo me gasto un café lo pago con mi tarjeta que a su vez está tirando de unos bitcoins que puedes tener ahí unos cachitos de bitcoins pero o eso sea. lo puedes hacer en tiempo real Milton o sea pero que es. uno puede digamos tener una tarjeta de crédito en bitcoin exactamente así. y esa información que te estoy dando es muy nueva eso estas tarjetas de crédito o de débito mejor dicho y de crédito también hay están saliendo en el último en este último año más o menos cuando yo a don alberto le empecé a hablar de los bitcoins hace 5 o 6 años cuando aquello no existía y era muy complicado comprar un bitcoin ahora es muy fácil muy fácil comprarlo venderlo e incluso tener tarjetas sobre ellos que es la última innovación ¿Vale? sí. y lo que tenéis que tener cuidado claro no vayáis a comprar un bitcoin un cachito de bitcoin a cualquiera porque hay mucho sí, engaño sí. también pero esa la culpa no la tiene el bitcoin yo me acuerdo cuando empezó el whatsapp que en la televisión decían no no no uséis el WhatsApp eh, usad el mensaje de texto que el WhatsApp hay piratas por ahí que lo interceptan mira ahora todos usamos WhatsApp ¿no? porque okay, que el WhatsApp le iban a cobrar y el WhatsApp te van a cobrar tira. que no sé qué lo que pasaba era que las compañías de teléfono querían que la gente nos mandáramos SMS porque menos negocio se les acabó ahí por eso al Bitcoin no, también y... le meten muy mala muy mala prensa pero no no el Bitcoin no tiene la culpa Dice, no, igual, mira, Milton, y me acuerdo yo de Internet, año 98 creo que era, yo vi un telediario que cuidado con Internet, cuidado con Internet que hay dos equipos de fútbol que han quedado por Internet para pelearse o, o darse navajazos en no sé dónde. Qué malo es Internet. Y yo cuando vi esa noticia en un telediario, pensé y qué culpa tiene internet internet es como el teléfono como si se han llamado por teléfono para quedar en un descampado para pelearse pues os juro que yo eso lo vi en un telediario año 98 luego lo he vivido con el whatsapp cuidado con el whatsapp que el whatsapp es malo que no es seguro usar los sms bueno pues ahora, mmm, ahora un poquito menos cuidado con el bitcoin que es si el terrorismo que si no es mentira la mayor parte del terrorismo se paga en, en dólares contantes y sonantes y el dólar no tiene la culpa. Pues lo mismo el Bitcoin. Lo que sí tenéis que tener cuidado, si os vais al tema del Bitcoin o eso, eh, a quién lo compráis y lo vendéis, que sean sitios confiables, como todo en la vida. Porque hay mucho estafador por ahí que juega con la ignorancia. Toma, toma, yo te vendo un Bitcoin y no te está vendiendo ni un Bitcoin ni nada. Cuidado con eso. Y no digamos ya otras monedas sucedanías. Uno busca en internet, Luis, cómo comprar Bitcoin, le aparecen cientos de páginas. Claro, que no os fiéis de para... lo primera. Mira, Milton, yo sé algunas buenas, pero ahora no las voy a decir por disclaimer un poco, porque yo no quiero hacer esto como una publicidad de nadie. Pero yo sé, por ejemplo, dónde, cuando yo compro, donde compro y tal. Yo sé ahí. Sí. Mirados, mirados los canales estos que os he dicho que no tiene nada que ver conmigo. Ellos tampoco están ahí buscando ningún negocio. Miradlos e informaros. Vale, yo más adelante si que os interesa el tema os doy más información esto lo digo más que nada no es para mañana ¿eh? no es para que vayáis ahora mañana cuidado que se va a hundir el mundo no pero a un año vista dos años vista yo personalmente de 5 euros que tengo ahorrado uno repito lo tengo en bitcoin no meto los cinco tampoco claro porque pesa digamos la historia nos lo han metido mucho en la cabeza pero uno y seguramente en el futuro ese uno valdrá mucho más que los otros cuatro Segurísimo, vamos, yo casi estoy convencido. Venga, alguna pregunta más para Don Alberto para mí o Milton quieres agregar preguntar, preguntar algo? No, no, no, simplemente que lo que estoy de verdad, el bitcoin es la moneda del futuro y tenemos que estar. ¿Sabes lo que, que ¿Sabe lo que pasa con esto, Milton? Que con esta movida del bicho se está acelerando. Esto ya iba, estaba pasando. Estados Unidos está imprimiendo muchos dólares. Europa lo va a tener que hacer ahora las ayudas estas de dónde te crees que van a salir las van a imprimir bueno por un lado está muy bien hay que le ayudan le ayudan ahora le dan unos dolarcitos, le pagan el alquiler le pagan lo que haya que pagarle y le sacas del apuro vale yo hasta no lo veo del todo mal pero eso al final hace que toda la moneda todo el euro o el dólar eh, más que eso es que todo vale más caro luego nos preguntamos por qué vale todo más caro porque luego las cosas cada vez van subiendo más ahora lo que no suben son los sueldos ¿Y por qué sube todo? Sube porque están imprimiendo y como están imprimiendo, el que te vende el pan cada vez te lo vende más caro. El que te vende la carne cada vez te vende la carne más cara, la leche. Pues ahora, como van a imprimir a lo bestia para contrarrestar al virus, va a pasar eso, que todo va a subir mucho. No en el próximo mes, no. Sí dentro de un año a lo mejor. Tener en cuenta el IPC. Exacto. Y luego habría que ver si el IPC, don Alberto, ese IPC que nos venden tan bajito, es real o es mucho más. Porque yo el antiguamente, Prilina, yo vivo solo, yo antiguamente con 20 euros me llenaba el carro de la comida para mí, para una semana. Ahora con 20 euros no me lo lleno. Es mucho más, mucho más euros. Aquí nos están diciendo un IPC muy pequeñito. Sí, yo, yo lo decía un poco porque aquellas, digamos, eh, con aquellos convenios reguladores de, de en materia de familia, de hecho de familia, que establezcan pensiones de alimentos o pensiones compensatorias, el IPC es el, digamos, el dígito por lo cual es, hay que actualizarlas. Y, y dicho esto también, eh, no sé si alguno, bueno, pues esto vale también, es que hay un, una... ...circular de Fiscalía y del Consejo de Poder Judicial, por el cual el, en materia de, de visitas de los niños y demás eh, entre los progenitores, se establece que prosiga eh, lo pactado de mutuo acuerdo o lo dictaminado en sentencia de las visitas. Es decir, si cambia de quincena el fin de semana que viene que al el progenitor, los meta en el coche y se los lleve a la madre y vuelva. O sea que se puede salir con el coche, con los niños y venir. Eso sí, llevar la sentencia en la mano que os van a parar. Por cierto, por cierto, ya que ha hablado don Alberto de eso, yo tengo un truco, pero no os lo puedo decir. Para salir de casa, pero como hay que estar en casa, no lo de pasar el perro. Me sé uno mejor, legal, legal, no se lo voy a decir a don Alberto en privado. Pero es que no os lo quiero decir porque a ver si todos vais ahí. Y y nos cambian sí. la ley otra vez por lo menos para aquí para España para aquí para España luego se lo digo a don Alberto y pero vamos es cierto que hay que estar confinados porque el bicho está aquí yo entonces, verdaderamente eso... salir de casa es para irme al supermercado y volver o sea que yo estoy servido o sea que no tengo claro que pues salir. yo hago lo mismo pero vamos que sepáis que, que hay un si a alguno le urge mucho me lo pregunta en privado vale venga eh, eh, pregunto más Marta Urbi venga Marta Urpi perdón Marta Urpi ¿Qué has levantado la mano? Puedes preguntar, estás con el audio ponte el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes yo audio. sí, sí, no, ¿Qué? estás bien, se te oye perfecto, Marta, venga. Que tenemos una guerra con los audios, porque yo os abro el audio, os lo abrís vosotros a la vez y se vuelve a cerrar. Pero está bien, se te oye muy bien. Venga. Yo soy argentina con ganas de irme, iba a irme hacia mediados de año, pero lamentablemente, bueno, ahora lo tiraré para fin de año o para el año que viene. Eh, la pregunta era: ¿cómo movilizar dinero? Porque. Eh, yo me voy a ir justamente por la venta de una casa y entonces voy a tener un dinero como para ir a poner un negocio o como para. Mira, respuesta rápida: ahora sigues con la pregunta. Respuesta rápida: si yo fuera tú y estoy en Argentina, vendo la casa, la paso a bitcoins y me vengo tranquilamente. Los bitcoins están en la blockchain, en la nube. Tú a, eh, solo puede acceder a tus bitcoins el que tenga la clave. Es muy importante no perder esa clave. La clave eh, son 20 palabras. Que la tienes que tener muy bien guardada, es más, no en un solo papel, en tres papeles bien escondidos en distintos sitios. Porque si tienes los papeles en tu casa y se quema la casa, te has quedado sin la casa y sin los bitcoins. vale. Total, que yo lo pasaba a bitcoins y cuando llegó a España, o me lo volvía a pasar a euros, o yo lo dejaría en bitcoins, que yo creo que está más seguro que en euros o en dólares, y sacaría un poquito para los gastos, como dice Milton. Me lo sí, mandaría eso, a un banco y en la aduana no te van a decir nada, porque tú no llevas ningún dinero encima. Tú llevas un interesa. papel con unas claves, pero que eso no sabes ¿saben si son bitcoins o lo que son. Eso sí, esta rapidez y que cuidado. te digo yo, hay que saber dónde comprar los bitcoins eh, para que no te engañe, claro, que no te lo venda el primero que va por la calle, que o sea, a lo mejor te quiere engañar. Luis, no pierdas las claves. Claro, claro, es lo que le digo, que cuidado, que eso, eso se lo dije yo a Pepe el otro día. Esto no es como el banco, os voy a decir el peligro también. Pero no es peligro, yo lo veo bien. Eres tú responsable de tu dinero. Esto no es como cuando tú tienes una tarjeta de cajero del banco, la pierdes, te la roban, pues dices: Mire, voy al banco, me han robado la tarjeta, la he perdido, déme una nueva. Ellos anulan la antigüeta y dan una nueva. Si tú pierdes tu clave de bitcoins, ¿has perdido los bitcoins? Para siempre, ¿eh? Tú no puedes irle a llorar a nadie. Oiga, ¿qué he perdido la clave de mi bitcoin? De hecho, en el mundo hay muchos bitcoins que ya no son de nadie y se han quedado ya para siempre perdidos porque es lo bonito también como nadie te va a poder robar embargar bloquear la cuenta de bitcoins también nadie te puede recuperar tu clave entonces las palabras clave que custodian tus bitcoins que son suelen ser 20 de 20 a 24 palabras te dicen los expertos y te lo digo yo que las guardes en un papel no en tres papeles distintos en distintos lugares físicos bien escondidos ¿Y por qué te digo en un papel como este? No las metas en un móvil. Que un móvil te podría venir un hacker, buscar esas palabras, uno muy sofisticado, ruso, no sé qué, y sacarte tus 20 palabras clave. Si las tienes en un papel, ahí no va a entrar ningún hacker. Y el papel lo escondes, hombre, es muy fácil esconder un papel, ¿no? Pero en tres sitios que nadie sepa, tres lugares físicos distintos, por si lo escondes aquí en esta casa, se ha la casa. Y se han quemado los bitcoins, pero te, como tengo otro papel en otro lugar, y solo los sello. Porque si pierdes esas 20 palabras, has perdido los bitcoins. Y a su vez va luego... Bueno, dime, dime, perdón. No, no, está bien. También se pueden memorizar, pero... Bueno. Claro, es lo que te iba a decir. Habrá algún valiente que se las memorice. Yo no soy capaz de memorizarlas yo, bueno, yo tengo Tampoco lo he intentado, pero. las claves y tengo distintas claves y las acuerdo. Bueno, pero más allá de eso, este y después el problema de, de tener el dinero legal para comprar algo en España. Pues lo bonito, claro, claro. Hombre, a ver, yo te doy la solución como lo haría yo, pero yo sé, claro, yo, joder, que yo llevo estudiando el Bitcoin ya desde hace 5 o 6 años, que soy hija de un Alberto, que valía 30 euros. A ver, habrá, hay más maneras de traerlo, pero bueno, tú ese dinero es tuyo, independientemente de, del país donde estés. Puedes estar en Argentina, puedes estar en España, o puedes estar donde quieras. Es tuyo, claro, siempre tus bitcoins. tú traes una propiedad o un negocio, un traspaso, lo que sea, no te dicen de dónde, dónde tienes ese dinero. Por ahí, claro, por ahí. Eh, eh, esa pregunta también es muy buena. porque no es lo mismo? Si yo me saco un poquito de bitcoins para comprarme un móvil claro. o para comprarme un café que si me saco ahora me voy a comprar la casa en españa <risa> aunque ya ha habido ha habido casos aquí en españa de gente que ha vendido ha vendido y ha comprado la casa en bitcoins que lo sepáis pero efectivamente ahí te iba a preguntar el estado la pregunta es muy buena marta ahí te iba el estado a preguntar te iba a preguntar cuánto vale una casa en argentina más o menos traducido a euros o a dólares hay de muchos valores. A ojo, venga, a ojo, no digo la tuya, es para, para, para el ejemplo, para poner bien el ejemplo, venga. 15, 50 mil dólares. Claro, hombre, 40, si son 50 mil dólares o 50 mil euros, claro, si tú, tú lo que dice Milton, tú asocias lo a tu cuenta y, le dice, y dice, venga, mándame, convierte el equivalente a los 50 mil euros o dólares y mételos en esta cuenta física de España. Ahí a lo mejor ya te dice, "Oiga, señora, estos mil dólares ¿de dónde de dónde vienen?" Claro. claro. Si son 10.000, escucha, si son 10.000 legalmente no te van a decir nada, porque hasta 10.000 euros. Yo sí, llevar 10.000 y 5.000 eh, un hijo, por ejemplo. Claro. O ir poniendo, claro, a lo mejor si vuelcas los 50.000 de golpe, la, la, el Bitcoin no te dice nada y es tuyo, pero el banco donde los los escupes en, en, en euros, por decirlo vulgarmente, te puede decir, oiga estos cincuenta mil dólares, justifíquemelo señora, que no es usted una narcotraficante, una cosa de esas. Claro, Me explico pero el ejemplo. Nada. Claro, pero, sí, es bueno, es bueno la pregunta porque así todos pensamos un poco. No es lo mismo sacarte un poquito para un café o para pagar el alquiler que sacar 50 mil. No es lo mismo. ¿Dónde están los límites? Hombre, yo te digo que en España, por lo que yo sé, mi opinión personal, los bancos tienen la obligación de informar, y que me corrija don Alberto, si es más de 100.000 euros. Hasta 100.000 euros no tienen la obligación de informar. La obligación, que igual das con un director bancario de una sucursal, un pijotero, y dice, oye, que esta señora se acaba aquí mil euros, nos los ha mandado aquí. Pero legalmente hasta 100.000 no tienen la obligación. Y si no la otra sería bueno llevar los 10.000 este, que están permitidos. Hacerlo y por cachitos. Sí, España, hacerlo a cachitos. Sí, sí, no, te entiendo. No, pero, pero se puede abrir una cuenta en España. Con el otro día escuchaba que en Sabadell se puede abrir una cuenta con solamente el pasaporte, por ejemplo. Claro, una cuenta, una cuenta bancaria siempre que vayáis a pagar. Sí, claro. Marta, siempre que vayáis a pagar recibos y esas cosas la vais a necesitar. Una cuenta bancaria tradicional. Sí, Pero sí. a mí a día de hoy como se están poniendo las cosas para guardar los ahorros, una cuenta bancaria empieza a no gustarme. Para pagar la luz, para pagar el wifi, para eso siempre vais a necesitar la cuenta bancaria. A día de hoy, ahora para ir pagando el café o para ir comprándote cosas existen ya las tarjetas que van directamente contra el bitcoin y te olvidas del banco. Que eso es una ventaja, pero lo que todavía no he visto, que te pagues, que te domicilies el recibo de la luz o del wifi. Eh, eso todavía no lo he. Pero digo todavía, eh, Porque están las empresas del mundo muy rápidas. Hay unas empresitas que se llaman fintech, que son como bancos, como una especie de bancos light, que son los que están haciendo todo esto. ¿Vale? Os fijáis que no os digo ningún nombre. Eh. Esto yo no lo hago en plan de comercial. Solo os estoy dando mi conocimiento como os lo doy en todo lo que en lo que yo sé como os lo he dado en alberto y todos los que estamos aquí bueno, Marta, más, más adelante iré viendo cómo me manejo claro vale. eh, que tengáis la opción falta, que existe sobre todo falta, que existe falta. yo sé yo, yo tengo una idea muy clara igual que muchos de vosotros estáis aprendiendo a utilizar zoom sobre todo los que sois profesores virtuales la chica está que va a dar a las clases de zumba lo está aprendiendo lo estáis aprendiendo vamos en dos días el zoom porque es muy bueno para para dar clases virtuales de cualquier tema. Incluso a Don Alberto se lo sugiero para consultas jurídicas, por ejemplo. El día que venga aquí una hiperinflación en dólares o en euros, vais a aprender Bitcoin, vamos, como habéis aprendido Zoom. Eso estoy convencido. Vale. Es eso. Venga, más, más preguntillas. ¿Alguno más? Olga, Lucía, ¿no? Venga, que has levantado la mano. Olga, te acabo de. Te inicio, venga. Olga Olga, ¿te inicio te inicias? Ay, este ratón. Pues no me deja. Patricia García, venga. Patricia, ¿estás? Patricia. ¿Sí? Puedes preguntar, lo que quieras. Ah, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, buenas. De Argentina. Buenas tardes aquí en España. Oye, ¿y nos ganáis los de Argentina? No sé si es por lo de la moneda o. No, Luis, nosotros te hace un montón. Hace como un año mi marido salió al aire con vos. Somos de Mar del Plata, el fabricante de calzado. Ah, sí, me acuerdo. Hace mucho además en Instagram. ¿A que fue en Instagram? Sí, sí. Dale, y recu... oye. Principios. Que quería traer sí, su principios. fábrica, su fábrica de sí. calzado deportivo de Argentina, sí, la sí. quería traer aquí, me acuerdo de la consulta, pero hace eh, el verano pasado sí. por lo menos. Y sí, seguimos. Y que la maquinaria mismos. era imposible traerla, porque salía más Exacto. caro eso. Es Exactamente, sí, sí, sí. sí Me acuerdo totalmente de tu marido, Patricia. Ya han pasado como casi un año, yo creo. Sí, sí, en los principios casi. tuyos. Sí, sí. Bueno, mis principios en ayudaros en esto. Claro, sí, tal sí. cual, tal cual, tal, tal, cual, cual, tal sí, cual. Sí, sí. Y, y bueno, mi pregunta: bueno, lo de Bitcoin está muy bueno. Eh, es un resumen muy rápido. rápido que os he hecho para no sí, ser nada sí, técnico, sí. ¿eh? Sí sí sí para que Catalina ahí no te Catalina Tech con Catalina sí, sí. Eh, sí, sí. yo la eh, hablo con ella y os la traigo un día ella es, es argentina sí. y sabe muchísimo sabe eso muchísimo sería, sería fantástico Luis sí. eso sería fantástico y, y ver ver ve su canal el que lo quiera ver busque Tech con Catalina claro. y David Barraglia también que es más él es más de Catalina es más didáctica más didáctica claro. más incluso sí, sí. más técnica David Bataglia os va a meter más miedo, os lo digo ya, claro. más miedo con la hiperinflación y esas cosas. Pero los dos son muy buenos, ¿eh? y hay mucho más también. Pero bueno, dime, sí, dime, sí, Patricia, sí, sí. lo que tú quieras preguntar. Bueno, sí, bueno, de Bitcoin quedó claro, para la próxima lo vemos. Lo que yo quería preguntar sobre mi marido. Eh, Guille es hijo de español. Para sí. Don Alberto sería. Sí. Pregúntalo, Entonces, Don Alberto, atento, sí. que te va ti sí. la pregunta. <risa> y nosotros hicimos todos en el consulado este año y ahora en julio tenía cita en el consulado argentino como para presentar todo y ya le daban los papeles en seis meses. Ahora, con el tema de, del bicho, digamos, eh, no, no va a poder. Entonces, yo mi pregunta sería: eh, ¿es conveniente ya pensamos ir en el 2021? Porque ya con todo esto. Eh, es conveniente que lo hagamos acá o ya directamente se puede hacer con todos los papeles en, en españa Don alberto que le estoy viendo a don alberto que está poniendo que ojo con la ley del blanqueo de capitales está poniendo en, en el chat de youtube pero está bien que don alberto me vaya corrigiendo siempre efectivamente ojo con la ley eso es por la pregunta anterior Don alberto espera que te inicie el audio Sí, ya está, Brevemente, mira, perdona un momento, eh, retomando el tema de los bitcoins y demás. Si tú vendes una casa aquí en, en España y te dan 300.000 mil euros o 200.000 mil euros, lo que sea, eh, te tienes que pagar acto jurídico documentado y se tiene que pagar al Estado. Se pagar ya, el Estado pero que, que la, la, la chica de... lo estaba vendiendo en Argentina. Lo que quería ya. era traerse el dinero a España. Sí, y hablaba, sí, sí, sí, ah, escucha, sí, don Alberto. Don Albert, no, no, sí, doctor, sí, a, a don Alberto y yo, que sepan, todos los prilines nos respetamos mutuamente y es bueno el pequeño debate. Yo estoy un poco en sí, vuestra sí, defensa. Sí, Él sí. siempre está en la defensa de la ley, que está bien, es lo mejor. Y ahí de ese de esa cosa sale lo mejor para vosotros. Y ya cada uno sí. sus conclusiones. No, la chica. No, escucha, don Alberto, que ella vendía el, el, el vendía la casa, la vendía en Argentina y se quería traer el dinero. Y le he preguntado de unos 50 mil, decía, dice. Bueno, no sé si era ese el valor de la casa eh, que ella decía. Hombre, yo sé que el que a más de 100.000, vamos, fijo, fijo, va para el Banco de España el reporte. Hay que tener cuidado también ah, la de, claro. de blanqueo capitales. Bueno, pero volviendo a Patricia, eh, si está aquí, eh, ¿están aquí ustedes en España? No, no, don Alberto, estamos acá en Argentina. Ah, vale. Bueno, pues si estáis en Argentina, yo no sé, eh, eh, digamos, la, la normativa de tu país. Eh, Qué es lo que ha dictaminado en materia de la suspensión de los plazos administrativos Porque supongo que será eh, por eh, analogía igual que aquí una vez que se levante la suspensión tramitarlo todo en el consulado de españa en argentina ¿Vale? Claro lo que pasa lo que pasa es que ahora la, la cuarentena se fue hasta el 15 de abril y mi marido tenía turno para el 20 de julio o sea que como ahora empieza el invierno nuestro seguramente vamos a estar en cuarentena largo eh, eh, así que no, no sabría cuándo podría ser los trámites póngale que le pase julio es conveniente que lo hagamos acá o se podría ya directamente hacer en, no, en no. España, Tenéis que hacerlo en vuestro país tenéis que hacerlo eh, eh, en vuestro país por, porque eh, en materia de derecho administrativo internacional es improrrogable Sabes qué significa esto porque tenéis que realizar toda la tramitación eh, iniciada en vuestro país, acabada en vuestro país, no se pro, no se puede prorrogar internacionalmente aquí a España. Ah, no se puede cancelar, digamos, acá y hacerlo en España. No, tiene que hacerlo allí, ah. en país. Ah, okay, ok, Esa es la la pregunta y la duda. Algo más, Patricia, quieres preguntar a don Alberto. No, lo único después del día que estemos allá, seamos autónomos y, y, y... Y emprender lo que es emprendimiento, también eso sería importante también para ver cómo se podría hacer. Os ha pillado como a todos y me incluyo, nos ha pillado la el bicho este nos ha pillado, nos ha retrasado sí, sí. a todos un bicho, mm. bicho, el bicho ahora interviene, don Pep, el bicho nos ha retrasado a todos, pero yo lo que os propongo, Prilín, es eh, a ver, nos ha retrasado, pero no quiere, no nos paremos. Mm. No, no. En estos tres meses vamos a poner, a grosso modo, general, yo que sé. En estos tres meses reestructuremos cosas, aprendamos el Zoom, aprendamos. No, hay que hacer deberes, hay que hacer deberes. Hay que hacer deberes, exactamente. Que por cierto, está diciendo a ver voy a contestar una consulta bueno está diciendo marcelo que le está usando con sus alumnos que está usando zoom con sus alumnos gracias a los vídeos estos que vio la aplicación y que le está viniendo de maravilla para sus alumnos que lo daba físico pues ahora lo están dando virtual nos vio con zoom y él lo ha tomado de ejemplo y quiero responder a sergio darío lópez que está ahora poniendo en el chat de youtube que dice que el bitcoin no sirve para ahorrar porque tiene una gran volatilidad no estoy de acuerdo pero la pregunta es muy buena efectivamente tiene una gran volatilidad Os lo he dicho el bitcoin cuando yo hablé con don alberto hace 6 años o 5 valía 30 euros más o menos 30 35 euros ahora vale más o menos no lo he mirado 6.000 6.500 euros de 30 a 6.000 euros fijaros se ha subido Menudo, eso ya no es ahorro eso es multiplicar el ahorro que no es que los 30 de hace 5 años sigan siendo 30 son 6.500 o 6.000 pero qué ha pasado efectivamente sube baja sube baja es como una sierra puesta para arriba tiene volatilidad vale de 30 a lo mejor sube a 50 de 50 baja a 40 luego sube a 80 luego baja a 30 otra vez luego sube a 120 van pasando los años llegó a estar a 19.000 euros vuelve a bajar a 10.000 pico pico pico pero siempre a largo plazo a largo plazo siempre va para arriba 30 euros hace 6 años son ahora 6.500 claro he dicho al comienzo del vídeo lo repasáis que no es lineal no es lineal vale por eso no digo que de 5 euros metáis 5 euros de 5 euros meter yo personalmente he metido uno cada uno o no metáis nada quedaros en la moneda que están imprimiendo esos 5 o 50 euros nos ha costado a todos mucho esfuerzo ganarlos a todos me incluyo los estados los están imprimiendo no tienen un patrón oro detrás vale y cuando lo están imprimiendo está haciendo que todas las cosas necesiten más euros para ser compradas no sigo o sea que sergio estoy con, con eh, contigo los que atacan el bitcoin dice que tiene volatilidad sí pero no dan el dato completo tiene volatilidad pero toda su historia ha sido siempre subir y subir y subir porque es deflacionario nadie lo puede imprimir Don Jusef querías decir algo que has intervenido. Bueno, Patricia, nada más, ¿no? No tiene. No, no nada más. Luis, Venga. Gracias. Doy pas... Gracias a ti. Recuerdos a tu marido, ¿eh? Que me ha acordado que conste. Y son sí, miles de. Sí se va a salir. En la y próxima se... sale, sale. Dale, Dale recuerdos. Es... El que me acuerdo perfectamente de él. Mira, perfectamente. Te amamos acá, Luis. Te amamos. Un abrazo, Patricia, te igualmente. Ya... Un abrazo. Estamos todos los días. Eh, a las nueve aquí, antes de las nueve. Sí, Un saludo. te escuchamos. Vale, siempre Patricia. Te escuchamos. Venga, López, pregunta. Gracias, Patricia. Pregunta de un PEP. No, solo decir que toda crisis es una oportunidad bien mirado Y, y bueno, pues es lo que hay que abrir la mente, eh, ver, ver realmente para dónde queremos ir y, y, y a por ello. Y bueno, pues de todo se sale y, y es una oportunidad. Yo, hay don PEP, don pep ¿tú tienes todos tus ahorros en moneda, en moneda euro? Porque yo sé que eso a ti no, te sí. preocupa. En euro, yo en euro. Sí, sí, yo y estás con... tranquilo o estás un poco preocupadillo con eso de los corralitos que hablábamos ayer o antes de ayer con el vídeo. Bueno, pues un poco lo que dices. El euro pinta mal, ¿eh? no, no, me gusta, no me gusta cómo puede acabar el tema. Entonces pienso que sí que tener algo en criptomonedas. En... Ojo, ojo, cuidado. Has dicho criptomonedas, no es lo mismo. Es que no mezclemos criptomonedas en general. Hay muchas monedas. Igual que hay muchas monedas fiat cuidado no es lo mismo un bitcoin genuino que, que otras criptomonedas no es lo mismo un dólar o un euro que a día de hoy son lo más estable que un peso argentino sí, sí, o, o que un sol. No pero es que lo digo a ver yo lo digo un poco en plan didáctico en plan didáctico el euro de todas maneras acabará mal a mí y el dólar que no le siga el dólar, pero... el dólar, habéis visto que la Reserva Federal lleva dos semanas que ha dicho vamos a imprimir hasta el infinito. Y, y yo estoy del Bitcoin, Prilines, yo llevo toda mi vida, o sea, Don Alberto lo sabe, bueno, toda mi vida, seis años por lo menos. Y yo nunca os he dicho nada, pero cuando estoy viendo lo que está pasando ahora mismo con los bancos centrales y la Reserva Federal, digo es el momento de decíroslo. Aparte que más de uno me ha preguntado, oye, ¿y el yuan? Igual habría que comprar algún yuan también. Ya. La moneda está de China. Yo he dicho, de 5 euros o 5 dólares, uno. Metería yo. Lo otro lo puede meter en yuanes. Eh, Eso ya. Si no, Pero tiene un fallo también. Volvemos a lo mismo, ustedes Lo pueden imprimir. ¿Qué te crees que los chinos no imprimen? Sí, sí, sí. Supongo. No, imprimen. No, no. Están, de hecho, están quemando. Están quemando los yuanes antiguos por el virus. Uy, eh, perdón, el bicho, el bicho, el bicho. He dicho bicho, Youtube. He dicho bicho, bicho. Están imprimiendo porque... Entonces, ¿qué hay que hacer, Luis? Es que no... Ya lo he dicho, jope ya lo he dicho. Un poquito oh, oh. Por, lo y por lo menos empezar a instruiros. Empezar a instruiros un poquito, que tampoco es tan Pero difícil. Lo, los grandes magnates, estos que, que dominan el mundo, estos compran oro. Pausoros... El soros está muy anticuado. El, eh, bueno... Eh. <risa> Oh, eh, no es mala idea tampoco lo que has dicho. Un poquito de oro. No es mala idea. Si lo, podéis, si lo podéis conseguir. Si lo Aunque podéis conseguir. Ojo, comprar. sería oro físico. No oro de papel que te dicen que tienes el oro y, <risa> y, claro, y le están vendiendo, no le vamos. están vendiendo el mismo papelito a tres. O sea, este papel te representa oro. Y te vendo a ti, a ti y a ti. Como cada uno estáis en un sitio. Así es. Claro, porque el oro el problema es que dónde lo guardas. Es que os lo cuento, el oro físico y la plata física se está separando su precio del de papel, entre comillas. Porque se está dando cuenta, es que hay... esto es para hacer mucho, pero es que no, yo solo quería daros una pincelada. Yo mi consejo, no lo tengas todo en la misma cesta. No pongáis todos los huevos en la misma cesta, si se os cae en la cesta se os rompen todos los huevos. Separar un poco los huevos. Bueno, Ahora, chicos, Venga, dona. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna más para Don Alberto? ¿Y la Lucía, que tiene la mano Hola. levantada. Hola, Lucía. A ver. Bueno, eh, no, yo iba a hacer referencia a los Bitcoin, ¿no? Ajá. Venga. Eh, los Bitcoin, pues, es el oro digital también. Exacto. ¿No? Y yo conozco de Bitcoin hace dos años eh, por medio de un club de asociados y te compré una membresía y de ahí, pues, he conocido de Bitcoin hago transferencias hago compras y bueno me ha hecho muy, me ha sido muy muy útil no tengo la tarjeta pero tengo el código qr entonces por ahí es que hago pues, las, las transacciones no pero olga eso es lo que a mí me da a ver yo no sé qué club de asociados tienes ni me voy a meter ni quiero que me digas el nombre porque no eso pero eso es lo que a mí me da un poco miedo cuidado con esos clubes de asociados, que a lo mejor algunos son muy buenos, a lo mejor el de Olga es muy bueno y ella cuando quiera su Bitcoin se lo van a dar, o su medio Bitcoin o lo que sea, pero cuidado con otros clubes de asociados, que son a lo mejor unos que se han montado la asociación para venderos luego la moto. Y el día que vas tú a por tu Bitcoin, que es el verdadero oro, como dice ella, es como una evolución del oro, porque es finito no lo tiene el jefe del club de los asociados. No, ojo, no digo el de Olga, eh, la pobre, no la quiero yo aquí decir nada. <risa> pero que, sí, que... Ahí, ha habido muchos, o sea, ha habido muchos y se han quebrado, ¿no? Claro. O sea, tiene cinco años y ahí estamos, ¿no? Exacto. Uh -huh. Ese es un poquito el mensaje. ¿Alguna pregunta más para don Alberto? Ricardo, venga, Ricardo, Ricardo, te he iniciado el audio. Pregunta, espera, que te pongo. Ya está, Ricardo. Eh, bueno, yo estoy un poco parecido a lo que les pasó a Marta. Eh, yo, nosotros nos íbamos ahí con mi señora Marta, el 31 de marzo teníamos el pasaje y bueno, se confuso todo. Y ahora, este, la idea es ir allá y vender acá la propiedad y, y llevar. Ahora yo digo, eh, uno transfiriendo, como preguntaba Marta, eh, y lleva la constancia de la venta de, de, de la propiedad acá en Argentina. Esa no es una constancia válida como para que. Eh, eh, un, vean de dónde uno sacó el, eh, el importe y la otra pregunta es eh, yo ella es ciudadana española y yo tengo libro de familia estamos casados yo cuando voy allá que tengo que pasar dos años para que me den la ciudadanía y de residencia afectiva don alberto a ver vamos a ir por la segunda pregunta eh, si estás casado con una española ¿Y cuánto tiempo llevas casado con esa española? No, yo estoy casado hace por lo menos 20 y pico de años, treinta. ¿no? Tenemos... ¿En dónde te casaste? En Argentina. ¿En... Yo tengo escrito, yo tengo el libro de familia. Vale, vale, vale. Bueno, pues mmm, con eh, dos años que estés en España puedes iniciar la tramitación del de, eh, expediente de nacionalidad. ¿Vale? Bien, eh, y ya está. Eso es, por un lado. Por otro lado, hasta que llegues los dos años, para que tú estés aquí legalizado, tendrás que eh, tramitar una tarjeta de, de residencia del ciudadano de la Unión. Comunitaria, como dijo una vez explicó Luis, una, una tarjeta comunitaria. Correcto. Y la primera pregunta es que no, no me entera bien. Dímelo, por favor. Repítele la primera pregunta, por fin. Ah, si ok. Si yo vendo la propiedad, como preguntó esta chica en la señora anterior, y uno transfiere sí. el dinero y va con el título de la venta, de la venta de la casa que hizo acá en Argentina. Si eso no es válido para presentar ya de dónde salieron los fondos, eso es lo que quería preguntar. Yo creo que sí, ¿eh? Ahora ver, que te diga, don Alberto, tú, si la apostillas y todas esas cosas, claro, que tú, no es de mentira el título, yo creo que sí. Claro, es decir, tú vendes una casa, un bien raíz, un bien inmueble en tu país y te, eh, te tienes una escritura pública que es el título de compraventa ¿vale? ¿Con eso que pretendes hacer? Con ese título, venir a ti, venir a, ti a España con él. No, no, sí, sí. Yo transfiero el dinero y sí. ya me pregunten de dónde usted sacó este dinero y decir esta es. Ah, ya, eh, ya, ya, es? ya, ya, no, ya, mi dinero Le, Le no, puedo no, decir una cosa, don Alberto, y ahora acaba sí, usted sí. para cerrar la, la pregunta. Mira, sí. tiene, tu pregunta está buena, Ricardo. Si tú vendes la casa en Argentina eh, y te dan el dinero. Y tienes el título de que la has vendido y todo legal es que mira y respondo a la otra chica que preguntó te puedes traer el dinero como si te lo traes en billetes aunque sea más de 10.000 ahora que me he en Alberto, Alberto, 10.000 euros que es lo, o sea, hasta 10.000 euros podéis traer el dinero sin tener lo que declarar aquí al entrar. ¿eh? os hablo de españa luego en vuestros países no sé si os lo dejan sacar o no pero aquí para entrar hasta 10.000 euros lo podéis traer vamos en la billetera y no tenéis ni que decirlo si traes más de 10.000 euros, hay que rellenar un papel, que lo tienen todas las aduanas de los aeropuertos, el modelo S no sé cuántos y ahí pones, pues mira, traigo 50.000 porque he vendido la casa en Argentina, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y ya está, se lo das ahí al de la puerta, mira, mis 50.000, ¿los llevo aquí en billetes o como que los llevo por el banco? y es legal y, y, es, y declararlo no significa que aquí te vayan a chupar nada por eso no te están preguntando como trae usted más de 10.000 mil euros decláreme que lo trae y la procedencia de ese dinero si tú has vendido la casa y tienes el título lo que está le estás consultando a don alberto que lo justifica puedes venir tranquilo con ese dinero y ahí no sería necesario que lo cambies a bitcoin ni nada ¿eh? que yo lo he dicho un poco es un poco en plan para ser instructivo no para Vale, okay, okay. ahora que te, que lo refine re sí. don Alberto, que, que nos dará el toque legal es importante que toda la documentación que se traiga fuera de España venga, digamos, adecuadamente legalizada y apostillada. Ah, okay, okay. En este caso no se precisa porque es castellano, pero si fuera de otro país, desde, eh, producida oficialmente. Eso lo complica mucho, ¿verdad? Cuando vienen de Marruecos, tienen que traer la documentación encima de apostillada, traducida y de forma oficial, sí, no traducida sí, por uno cualquiera coste, por ahí. genera costes, sí, Eso a vosotros sí. nos pasa, pero. Um, um. Oye, que está diciendo. Bueno, que. A ver, una pregunta más para don Alberto. Um, si a alguien le falta. Ricardo, ¿quieres preguntar algo más? No, no, ahí lo, de la, lo, lo del die, eh, lo de la tarjeta, sabéis, yo más o menos lo tenía claro. Y bueno, después tenemos todo, lo último que tenemos que hacer es reigualizarle el libro de familia acá en la Argentina, que lo íbamos a hacer antes de venir 15 días antes y no pudimos por todo el bicho, y bueno, y ahora cuando nos decidamos ahí, que nosotros cuando esto apenas se, se solucione nos vamos a, a hacer el viaje este, yo viví un año, yo viví un año en Tenerife en Canarias este, y mi señora estuvo allá también cuatro meses eh, vamos a venir y bueno, vamos, el viaje lo vamos a hacer lo vamos a hacer de alguna forma o de otra seguramente, y la idea es esa Después poner algún negocio allá, yo tengo 66 años y bueno, yo sé que hay un tema con la edad, pero bueno, algún... algún no, algún a lugar. ver, si tú tienes ganas de trabajar, no hay ningún tema con la edad. Ah, okay, si okay. a ti no te importa trabajar, no va a haber ningún problema. Y yo te veo con una vitalidad muy buena. Que me corrija don Alberto, si no. Aquí soy taxista en Argentina, soy taxista y nos agarró Uber. Pues fíjate, y a ti no te despidieron, ¿no? Bueno, ahora con el bicho a todos, ¿no? Ahora con el bicho nos han echado a todos. Una cosa importante, una pregunta importante. Díganos usted, don Alberto. Una pregunta interesante, Global P. Anés. Hola a todos, pregunto que si la suspensión de alquileres y servicios incluye también la residencia para ancianos. A ver, la residencia para ancianos no es un contrato de alquiler no es un contrato ni de hipoteca ni de alquiler es un contrato civil vale eh, por el cual se paga una prestación para que te den un servicio y vuelvo a retomarlo la, los, eh, la, los dos latinajos que es eh, el, el valor de la palabra dada el respeto a la palabra dada que se llama pasta sunt servanda y la cláusula rebus sic stantibus, por lo cual una vez que eh, digamos no se ha podido prever una pandemia de estas características cuando has llevado a la abuela a la residencia es evidente nadie sabía de esto eh, significa que tienes que llegar a un pacto con la residencia para pagar esa si tienes una digamos insolvencia eh, una digamos escasa escasez de, de liquidez entonces podrás llegar un pacto con la empresa de la residencia para pagarlo proporcionalmente cuando se levante el estado de, de alarma, ¿vale? Pero que no entra, ¿no? Entonces lo de no, no, no es, es el, es el, lo que ha dicho usted al comienzo de la respuesta, que no no es un alquiler, es un contrato de prestación de, de servicios. Claro, es, no es un contrato de alquiler, no es un contrato de, de, de, de renta, de esto de, de sí, hipoteca, no es un, claro. sino que es un contrato civil. ¿Mm? De claro. para venta, asimilado. Es otra de cosa. servicios, perdón. Y mira, están preguntando por aquí. Eh, bueno, alguien decía, está bien que esté usted también pendiente de chat, ¿eh, don Alberto? Muy, muy sí. bien. Pues, oye, un segundo, una cosita. Los de YouTube, por favor, poner un like. Que me y me está diciendo que pongáis like y hay más gente en el chat que like puestos ponerlo ahora mismo y los que lo veis luego también poner un like si os ha gustado por favor y suscripción y campanita que siempre emitimos en vivo y ahora durante esta este confinamiento estamos emitiendo todos los días todos de lunes a domingo debajo tenéis el enlace para telegram 24 horas y para estar aquí como invitados también a Zoom. vale una pregunta y buena que nos dicen por aquí dice marcelo pedroza para sacar el dinero de argentina te cobran el 30 del impuesto país o te lo sacan al cambio ¿Eh? eso también nos remata todo el, el, el escenario como le queráis llamar puedes vender la casa si te lo dejan sacar de tu país lo traes te declaras el formulario y ya está y ahí no hay problema de blanqueo de nada pero otra cosa es que en argentina te estén cobrando el 30 por ciento del impuesto nación o como le quieran llamar que le ponen siempre a todos los... A ver, para los impuestos y para todo esto le ponen nombres muy bonitos que me corrija don alberto si no es así la agenda 2030 ministerio de no sé qué impuesto nación impuesto no sé qué bueno a lo que voy prilines ah, yo creo que a día de hoy en argentina si tú te compras bitcoin no aplican el impuesto nación corregirme si no es así entonces ahí sí sería útil el cambio vale ahora cuidado con la volatilidad lo que estábamos hablando yo estoy convencido que el bitcoin a medio y largo plazo va a subir muchísimo de hecho es lo que siempre ha hecho dentro de su historia pero basta que el día que tú lo vayas a... Si te urge el dinero, lo vas a sacar, ese día entrado en un bachecito. Cuidado, porque es un diente de sierra. Siempre va subiendo, pero no es lineal. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. No, si eso podría ser una manera de evitar el impuesto nación No lo sé seguro. Vosotros los de Argentina lo podéis averiguar más. ¿Alguna preguntilla más? Y finalizamos el vídeo. Cualquiera que esté ahora en Zoom o en, o en YouTube. Dora, hoy no has intervenido. Dora hemos hecho guerra de micro te ahí ya está ya está si es que lo ponemos a la vez el micro yo te lo pongo y tú y se vuelve a silenciar no quiere decir nada hoy eh, no no. solamente retomar eh, eh, una idea que recién dijo don alberto que es hacer los deberes en este momento que estamos y es cierto hay que hacer esos deberes que quedaron pendientes y bueno y yo ayer le di vida el 31 de marzo a eh, english and more online toda mi línea de trabajo online eh, saqué todos este saqué el, desde el mail, el Instagram, empresarial. Eh, bueno, todo lo que se necesita para salir adelante y salir a otros mercados. Dora, Así yo te bueno. voy a te voy a hacer una pregunta, porque sí. yo sé que tú eres modos, o sea muy educada y muy tal. Yo quiero que nos digas cuál es tu academia, por si alguien quiere estudiar inglés y quiere conocerte. Yo os he ofrecido los canales de PRIXLINE para todo el que tenga un negocio honrado. Lo pueda promocionar. Y entonces a ti, Dora, ya que estás ahí, si tú quieres decir el nombre de tu academia o cómo te pueden contactar, y además soy yo el que te lo está diciendo ahora mismo en vivo, que ella no, la, ella no me ha dicho nada porque sí, es una sí. persona súper educada. Muy al contrario de otros que a veces no se saben ni de dónde han salido, entran a Telegram y como estamos 3.000 prislines a venderles ahí, yo que sé, una asociación que os vende Bitcoin y que luego es de mentira, o que os vende sellos o que no sé qué. Cuidado con eso. Dinos, Dora, tú que. ¿Nos quieres decir tu academia o cómo te pueden contactar alguien que quiera recibir clases de inglés de ti? Eh, eh, mi, mi academia empezó en el año 2015, se llama English and More, More significa más, y es que se presta atención no solo a que el alumno eh, aprenda el idioma inglés, sino también que lo considere una persona integral que está atravesado por un montón de emociones eh, que a veces retrasan el aprendizaje. Entonces es como... Un, un ocuparme integralmente de, de, del alumno, de todos sus aspectos emocionales y, y que tengan que ver con su vida, más hoy en día como estamos viviendo. Y bueno, eh, con el tiempo, ahora con todas estas circunstancias que estamos viviendo, pasó a ser English and More Online. ¿Y eh, cómo, te, Dora, ¿y cómo te pueden contactar? Porque luego entran en Telegram buscando a Dora, buscando a Dora, que para, y, y no sabemos dónde está Dora. <risa> Dinos un email o una página web, o bueno, o que entren a Telegram a buscarte. Pero, ¿vale? Sí, Yo por sí. facilitar. Eh, en, en estos momentos, estoy en la parte de la. Es decir, estoy de diseñadora que me está terminando toda la, la, la portada, la foto de perfil y demás. Este, y ya en unos días ya sale el. el este, y un email, no tienes, seis, ¿no tienes un email para.? Todo, ¿Un email preparando. no tienes, Dora? ¿Un correo sí. electrónico que quieras dar para que sí, te puedan sí, contactar? Sí, sí, Dilo, sí, venga, sí, que sí, luego sí, el sí, vídeo sí. lo ve mucha gente. Eh, a ver, que está. Es muy nuevito. Porque vale, no sé mientras lo buscas, les digo muy una muy cosa a los prilines. Nos está diciendo Marcelo Pedroza en este momento, gracias Marcelo por la información, está diciendo en el chat de YouTube que no se paga el impuesto país cuando se compran bitcoins en Argentina. Tenedlo en cuenta. Os ahorráis el impuesto país, el 30% vale ojo el bitcoin tiene volatilidad si yo compro hoy bitcoin y lo voy a vender dentro de un año vamos me ha puesto casi el pellejo que va a estar más alto que hoy seguro ahora si lo compro y lo quiero vender la semana que viene que me vengo a españa a lo mejor en esta semana coincide que ha bajado la ley de murphy tenerlo también en cuenta pero según segundo dice ahora marcelo pedroza en el vivo en el chat no paga el impuesto país aprovecharlo yo no os meto prisa pero al igual algún día lo cierren también no lo sé dinos dinos dora ah, yo bueno, decir... ahora lo dices espera don alberto que nos diga dora su contacto por ah, sí. bueno eh, es english and more punto online arroba gmail punto com. english and more punto online arroba gmail punto com. es así como es el, el mail nos están diciendo bueno. que eres encantadora en el chat dora <risa> gracias lo están diciendo ahora. Muy amable. vino sí, don Alberto. Eso de Dora es encantadora, lo he puesto yo porque no es rima. Eh, sí que y Dora es clienta de mi despacho de Legal Software aquí en Chile. Y es una mujer que sinceramente es muy legal y es un encanto tratar con ella. O sea, don Alberto, Gracias. que adora Dora nos da usted el beneplácito que la podemos promocionar. Hombre, por supuesto. Es una ¿Eh? mujer encantadora, sí, sí, sí, sí. Vale, no sé si se lo digo liberal, como me regañó y... tanto Es que don Alberto cuando os dije a todos los prilines que tuvierais negocios Que los quisierais promocionar Don Alberto me dijo Cuidado, cuidado Don Luis <risa> <risa> Lo digo en broma, ¿no? Espero que me entendáis todos Bueno, ¿alguien Por más ser... que quiere inter intervenir? Venga, abro abro el momento que... eh, abro el zoom ahora mismo Para el que quiera entrar El que esté ahora mismo en YouTube El que esté ahora mismo en YouTube corriendo ahora mismo el enlace de zoom que está debajo del vídeo podéis entrar a la sala yo la sala la tengo abierta hasta las 9 vale desde las ocho y media hasta las 9 abro la sala de zoom para los que quieran intervenir en el vivo y a las 9 ya cierro la sala para hacer el vivo vale cuando empiece una reunión hay que cerrar ya las puertas ahora os la acabo de abrir por si alguno quiere entrar en vivo directamente puede aprovechar y entrar ahora mismo vale y si no pues ya finalizamos el vídeo ¿Alguno de los que estáis ahora mismo queréis preguntar algo más? Señor Yusef, ¿está ya más tranquilo con todo lo que hemos escuchado? Hombre, dudas legales hombre, para don Alberto, sí. dudas monetarias. Aquí todo es información de la buena, además. Porque lo, los catalanes tienen fama de ser personas muy ahorrativas, muy trabajadoras y muy ahorrativas. Y se preocupan. Bueno, Dice no, la pela, la pela, como decían, la pela es la pela, o como ahora habrá acá. El euro es el euro. Si es, si es imposible ahorrar, Ruiz no es imposible don Josep. yo yo ahorro no es imposible y os estoy dando el conocimiento para la mayoría de los mortales es imposible hoy día ahorrar. hombre en moneda fiat está claro si yo quiero ahorrar en pesos argentinos no voy bien y, claro. y en euros sí, sí. igualmente dentro de un año o dos tampoco es mejor irse preparando ya y en dólares también supuesto. por cierto en dólares también que ya sé que el dólar con con respecto al peso, peso colombiano ha subido mucho ya lo sé pero también sé lo que está haciendo ahora mismo la reserva federal lo que pasa es que eso tarda luego en mostrarse en la economía real y ahora como estamos todos confinados insisto os estoy hablando para un año vista pero yo aprovecharía para hacer los deberes ya que decir alguien decía don alberto algo yusep no yo decía que bueno que gracias por seguirnos y tengas una estupenda noche. Vale, Ricardo me parece que te quiere decir algo. Ricardo, ¿qué vale. quieres decir? Don Alberto, no se vaya. Ricardo. No. Ricardo, corre, que se aquí. va don Alberto. Ricardo, corre, ah, que se va a ir don Alberto. Ah, don Alberto, una pregunta. Yo, el NIE, nieve lo tengo que sacar en España, ¿no? No te he oído, Ricardo. Yo el NIE lo tengo que sacar en España, no acá en el consulado argentino, español no, sí, en España en España. España. en España, sí. Hombre, en el consulado sí tienes un motivo y les pillas con ganas de trabajar. Pero. No, no, no. Acá, acá en Argentina nosotros lo atendimos siempre bien. No tuve problema. Yo cuando hicimos todos los trámites nos han atendido bien. La tramitación del NIE se tiene que hacer en España porque hay un trámite de huella que se lleva en una comisaría española y, la, y la, la competencia es administrativamente ya te digo que improrrogable mayorlin que no ha intervenido mayorlin mayorlin gracias don Alberto gracias ¿sí? a ti Ricardo espera don Alberto gracias. espera mayorlin que, que llevas aquí sí sí este bueno muy interesante de verdad el tema de hoy eh, me agrada mucho estas sesiones eh, tengo muy poco siguiéndolos hace como más o menos como 20 días y me he visto pues casi que todos los programas pero muy chévere eh, y tengo una pregunta para don alberto gracias Mayuril, sí, sí. Eh, mi pregunta es la siguiente don alberto mayoral se ve qué... ahí una niña quítala que youtube me, me regaña y me quita no, el vídeo ver, no, no, no, no, no, no, <risa> lo digo un poco en broma lo <risas> digo un poco en broma pero también un poco de verdad sigue sigue mayoral para Trempeno, don alberto pretesa, la pregunta es la sí. siguiente, resulta de que eh, sí. mi mamá es ciudadana holandesa, ¿sí? ella tiene pasaporte holandés, y tengo dos hermanos que también son ciudadanos holandeses, y hasta donde yo me, más o menos me he informado, pues Holanda pertenece a la Unión Europea. ¿sí? Ahora, hablando de eso, porque he leído, pero pues casi he entendí un poco mucho a fondo lo de la reagrupación familiar, pero mi mamá vive aquí en Aruba. Yo tengo ganas de emigrar de para, para España, yo tendría algún beneficio como reagrupación familiar, como de pronto, no sé, por medio de mi madre, a pesar de que vive aquí en Aruba, o por mis hermanos que están en Holanda, no sé, pero para ir a España, esa es mi pregunta. Muy importante que sepáis que la reagrupación familiar es de progenitores a los hijos. En este caso, tu hermano, has dicho, es holandés, es miembro de la Unión Europea, con lo cual lo que compete es una tarjeta familiar ciudadano de la Unión, pero en una reagrupación familiar porque tu madre no está en Europa, está fuera de Europa. Entonces no puedes reagrupar a alguien que no está en Europa. Ok, muy bien. Pero entonces sería por el lado de mis hermanos o algo así que ellos sí ciudadanos de la Unión. Familiar ciudadano de la Unión. ¿Y eso me serviría entonces en el caso de que yo fuese a España? ¿Qué te o sea, serviría? Eso es lo que te otorga, es una regularización de tu estado de como ciudadano en España. Ah, ok, muy bien. Entonces ellos solicitarían la tarjeta, un ejemplo, en Holanda, ¿cierto? Eh, sí, la puedes utilizar en Holanda o puede ser, sí. digamos, como es, es europeo, también en España. Ah, ok, muy bien, ay, muchísimas gracias. Nada. Bueno, Alberto, una pregunta. Ah, bueno, un aplauso. También quiero dar un aplauso a Mayorlin. Que debe ser, pues eso, de estar con un niño metido en casa en este momento así eh, de confinamiento, la verdad que tiene tiene bastante mérito y bastante valor, con lo cual vaya por delante el eh, reconocimiento la paciencia que tenéis. Un, los un aplauso para Mayorlin, vamos. Sí, sí, gracias. De verdad, muchas gracias. Venga, va, otra Venga, alguien quería preguntar por ahí. Alberto. Sí, dime. Alberto, es que quería saber qué posibilidad tengo de recuperar. La tarjeta de residencia temporal te, te, ¿Quién está hablando? Es? Enrique, ¿no? Sí, señor. Enrique, Colombia ¿Enrique García? Sí, señor A ver, ¿qué tienes? ¿Una tarjeta de carácter temporal? De, dice, tarjeta de residencia y trabajo, permiso de residencia y trabajo temporal Me ha caucado hace ocho años lo que llevo acá en Colombia ¿Hace ocho años? Sí, señor Bueno, de la tarjeta ya no queda ni el nombre ni NIE. Pero algo quedará, ¿no, Don Alberto? Algo quedará se por no ahí en algo, en algún ordenador, ahí, ahora con la del bicho. Y si hay que puedo hacer, don Alberto. Pues iniciar o sea, tú, no, tú no puedes, tú no puedes revitalizar esa tarjeta, por esa tarjeta, al ser de carácter temporal, ha digamos, eh, caducado, no es que haya prescrito, ha caducado. Con lo cual el NIE se conserva, pero la autorización no. Porque es temporal, con lo cual tienes que volver a hacer la documentación entera. ¿Mm? Como por, por cuenta ajena? Si consigo una oferta de trabajo. Sí, con cuenta ajena, lo que sea, cualquier, digamos, supuesto de hecho jurídico que te venga a estar aquí. Un contrato de cuenta ajena, eh, una situación, pues, por, no sé, eh, pues ya te digo. Cuenta estudios, propia también, a lo mejor. ¿no? Es, es que hay 105 supuestos por estudiantes y por estudiante no es por estudiantes. yo creo que lo de estudios es bastante enrique 105 supuestos pero, pero escucha para algunos sencillitos el de estudios suele ser el más el más eh, fácil bueno, por ejemplo el de estudios te, por ejemplo vamos a ver visa estudios por ejemplo pues te vas a tu en tu país al consulado de españa en te han en colombia pues en bogotá ¿Vale? Y tramitas la aceptación de la facultad o del centro de estudios desde el consulado. Te tienen que admitir ese centro de estudios, tiene que haber un convenio por el cual eh, te admite y una vez que te admite, rellenas, pagar las tasas, rellenas el modelo y aportas las fotografías, eh, la documental que se te exija y, digamos, acreditas la cantidad de dinero que debe tener aquí, que es el... el 75% como mínimo del índice de público renta efecto múltiple Venga, vale pues escuchar del... finalizó voy a finalizar el vídeo que se ha hecho súper largo que os doy mucho las gracias a todos vale insisto por última vez poner un like si os ha gustado los que lo estáis viendo luego por fin con, eh, suscribiros que estamos todos los días en vivo ¿eh? y si queréis participar tenéis el enlace aquí debajo del vídeo en zoom hacer entrar antes de las 21 horas hora de madrid a las 21 se cierra el salón para hacer el vivo y, y en telegram estamos las 24 horas vale ponerme en los comentarios mmm, todas las dudas que tengáis si estáis preguntando que dónde comprar bitcoins yo a día de hoy no os quiero recomendar ningún sitio porque yo esto no lo hago en plan comercial y si recomiendo un sitio ya esto es, pero si os digo cuidado dónde lo compráis igual que no llevaríais el dinero a cualquier banco o a cualquier sitio entonces hay sitios fiables con reputación y otros que no. Entonces, el Bitcoin no tiene la culpa. La tiene el que es lo va a vender o comprar. Vale, ya así si eso. Pero vamos, visitar los canales que os he dicho. Ellos tampoco recomiendan así. Pero bueno, yo aprovecharía para irme formando en tema de Bitcoin, en tema de leyes o en cualquier tema, en tema online. Vale, porque la vida, aunque luego el bicho pase, tampoco va a volver como estaba de golpe me explico nos irán quitando el confinamiento pero no pero poco a poco entonces yo creo que todo lo que adelantéis hacia el mundo online es positivo para todos vosotros insisto el ejemplo de, de personas que están dando clases de pilates de idiomas de cocina aquí tenéis una herramienta maravillosa como es zoom o cualquier otra ¿eh? que yo no tengo nada que ver con zoom pero zoom lo digo porque va bien igual que lo del bitcoin lo digo porque va bien en mi opinión todo vale y ya está, ojo a la volatilidad, eso sí, no es lineal. A lo mejor hoy lo compras a 6.500, mañana baja a 500, luego sube a 7.000, luego vuelve a 6.500, pero a largo plazo siempre vais subiendo, porque nadie lo puede imprimir, lo contrario que el euro, el dólar, el peso o, o el sol peruano. Que muchas gracias a todos, Prilines. Mmm, mañana seguimos en el vivo, ¿vale? Venga, mmm, ponedme en los comentarios todo lo que penséis: lo bueno, lo regular y lo malo. Me gusta leerlo todo. Muchas gracias, Prilines.